Punto y aparte, otro punto de vista, morir a tiempo, despertar en la tierra, todos escrito por un amigo, Jorge Schubert, Jorge y además alguien a quien quiero mucho, ¿eh? de mi vida anterior a mi vida, ¿eh? Patito Mir, Patricia Mir, ¿eh? una chica que a quien... Eh, vi nacer, vi criarse y hoy toda una señora Patricia, ella es periodista, locutora, animadora Tiene programa de radio, qué sé yo, bueno, un montón de cosas Mix. Documentales ahora, claro documentales. Ah, documentales, documentales también Bueno, con ella, el grupo de amigos que estamos aquí sentados en la casa de Jorge Vamos a charlar con quien fue un galán, actor, ganador de un Martín Fierro y hoy, escritor uh -huh. Jorge, ¿cómo estás? y comentame cómo fue el paso de aquel galán o aquel actor, mejor dicho este, de aquel actor al hoy escritor Mira, el, el actor eh, nosotros en, en la vida en sí ya somos un rol, ¿no? Es decir, yo, Jorge Schubert, no soy Jorge Schubert. Soy alguien que se llama Jorge Schubert. Eso ya nos hace estar bastante perdiditos en el planeta porque estamos identificados con alguien que creemos que somos. El actor multiplica ese rol. Es decir, además tiene el rol del actor ante la mirada de. Entonces, de algún modo empezás a quedar muy lejos del que sos, porque el rol del actor te, lo, te potencia esa lejanía. Y cuando nació mi hija, que fue el momento clave donde todas las preguntas más profundas se me vinieron todas, empezó empecé a volver, empecé a volver y me di cuenta que que mi hija necesitaba un padre en un actor que mi, mi esposa necesitaba un marido en un actor y que yo me necesitaba a mí, no a un actor y esto me empezó a llevar a una búsqueda creo yo, la inevitable o sea, ¿qué hago acá, no? ¿quién soy? ¿qué es esto de estar vivo? ¿y qué es esto de que nos vamos a morir? ¿y cómo es este pacto de amor? Este, había nacido mi hija y decía, ¿cómo, cómo que esto se termina? este pacto de eternidad entre dos mortales, cómo es la, la historia. Y a partir de ahí empecé a, a volver y, y te diría que desde que empecé esa búsqueda no encuentro absolutamente nada más interesante ni más entretenido que hacer en la vida que eso. Es decir, que ya no hay algo que busque allá, sino hay algo que se manifiesta allá a partir del camino interno que voy haciendo, que hace, por ejemplo, que ahora estén ustedes acá, digamos pero eso cambió, cambió el, el, el, el que en vez de que sea para allá, empezó a volver a ser para adentro ¿no? o sea que parte todo de, de, de la búsqueda interna, o sea, es como un despertar desde algún modo y me voy a despertar en la tierra, pero interno, o sea te hizo un clic algo y sí, dice, sí, no, sí, va por acá mira, la verdad tiene algo que es muy interesante bueno, decir que uno ya diga la verdad tiene algo que es muy interesante suena muy amor es que cuando uno conecta con algo que es verdad, uno sabe que es verdad porque se da cuenta que siempre la supo. Que no es algo que uno está descubriendo ahora. Eso es más el conocimiento, este, la cosa más, más eh, técnica, por así llamarlo. ¿no? Pero lo que es verdad, es verdad siempre. Por eso los grandes maestros sobreviven, no sobreviven, están intactos con el paso del tiempo. Han pasado 2000, 2000 años de Jesús, 2500 años de Sócrates y... Y, y las palabras de ellos siguen, siguen en el tiempo intactas. Señal de que eso es verdad, que no las modificó en ningún momento cultural, ningún hecho de... de ninguna situación. Entonces, nosotros, al, no al haber perdido contacto con esas verdades, andamos como veletas con las verdades del momento, que se contradicen con las verdades generalmente que son, que son de verdad. Porque uno no está buscando la verdad, en realidad. No, uno está, busca... uno está adaptándose a una verdad culturalmente eh, puesta para que nosotros juguemos el juego de la vida, pero a partir de ahí, esas verdades nos permiten experimentar determinadas cosas. Por ejemplo, para mí es verdad que hay un culpable afuera de lo que me pasa. Entonces eso me hace experimentar el odio, los miedos, la bronca, la dependencia, el control, todo un montón de cosas, digamos. Hasta que en un momento me salgo de ese patrón. Mm. Entonces ya dejo de ver que es afuera, sino que soy yo el que está creando esa experiencia. Cuando ya cambio esto, me salgo de lo que es el momento cultural, el cómo debieran ser las cosas en el el mandato, mandato. El mandato, lo que son las costumbres, lo que son eh, los límites que nosotros nos ponemos para tener una contención también y para poder vivir la, las experiencias que queremos vivir. Pero de esos límites hay que salirse. Hay que salirse de las religiones, que también son límites, entonces hay que comprender que es muy lindo el, el catolicismo, por decirte algo. Fantástico. ¿Cómo puede ser el budismo, el judaísmo, lo que sea? El budismo sea? no es una religión, es más no, una es filosofía, cierto, ¿no es cierto? Claro. Pero, pero de algún modo también puedes quedar anclado en una parte sola del budismo, que es la parte del positivismo, uh -huh. y negar la parte oscura. Uh -huh. Entonces te volvés, como lo vemos ahora, bipolar. Uh -huh. ¿Entendés? Porque vas solo para, para la luz y negás la parte oscura. Entonces cuando de pronto te caíste un poquito y caíste en la parte oscura, te agarra un toro demonio... ...y querer mandar al diablo a todo el mundo. ¿Y que la parte oscura está? está. La parte oscura somos. lo que nuestro, Nuestra función no es... ...negar la parte oscura, sino verla. ¿Y la ¿Tú parte tú oscura tú? cuál es? integrar Las dependencias que nosotros tenemos... ...los miedos que nosotros tenemos... ...todo un montón de cosas... ...que tratamos de negarlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, no siempre estoy bien. A veces estoy mal. Y a veces estoy deprimido. Y a veces estoy triste. Es como que no ¿Y se... cómo manejas el miedo? Lo, no, lo, no, lo, no. miedo. En principio, el tema de los miedos es identificarlos. Porque el miedo somos nosotros, no es algo que está afuera. No es algo externo el miedo. El miedo es algo interno que se manifiesta afuera. Entonces, en vez de rechazarlo, es decir... Bueno, vamos a sentarnos a tomar un mate con el miedo. ¿Qué tengo? ¿Miedo a qué? Mm. Y es empezar a meterse y a dialogar con el miedo. Entendiendo que, en definitiva, soy yo. La función que uno tiene es agarrar ese miedo y traerlo a la luz, exponerlo porque si uno no lo trae uno empieza a crear su propia vida desde esos miedos que es lo que se le llama el inconsciente entonces después vamos buscando una cosa pero nos sale otra y decimos, ¿y cómo puede ser? bueno, porque como no nos conocemos no tenemos ni idea de de qué lugares nosotros estamos creando nuestra realidad claro, porque uno es muy reactivo ¿no? es, es la reactividad del miedo, mm. el miedo siento miedo, el dolor ajá tanto miedo al dolor. El dolor ta, cuando, cuando, está. Cuando, cuando uno va hacia allá, digamos, eh, eh, en función de algún objetivo externo, todo lo de afuera se vuelve un puente o un obstáculo. Entonces la gente es buena o mala. Es bueno el que me ayuda, es un obstáculo el que no me ayuda. Ah. Eh, cuando se va para adentro, es eh, que no, no hay no hay obstáculo que no sea un aprendizaje, que no venga a decirnos algo. Si quien lo no está creando los obstáculos obstáculo si no es uno. Entonces uno por se tiene que meter a los miedos. ¿Miedo a qué le tengo? ...si de pronto me pasara tal cosa. Yo digo, sí, el abanico de posibilidades que... Sí, yo digo, por ejemplo... ...por ponerlo en un plano así bien concreto y material... ...quiero tener una Ferrari que ande a 250 kilómetros. Uh -huh. Y la quiero tener, esa Ferrari que ande a 250 kilómetros. Pero a la vez me gusta ir al boliche y salir borracho a las 7 de la mañana. Entonces no voy a querer tener esa Ferrari... ...porque estoy poniendo en peligro mi vida. Entonces hasta que yo no esté a la altura de ser consciente y responsable como para no agarrar una curva 250, como para ser responsable de eso, no voy a poder manifestar verdad naturalmente. Uh -huh. Si ¿sí? voy, sí voy a poder tener una Ferrari, si salgo a robar, a saltar, a desde los planos antinaturales la voy a tener, no es gratis. ¿Se entiende? No, Pero en el plano natural, en el plano de, de la manifestación sencilla, uno tiene que estar a la altura de aquello que eh, quiere vivir. Es como, hay una mujer muy interesante, fascinante, ¿no? se llama Maite, que dice, con respecto a las mujeres, que dice la mujer siempre busca al hombre ideal, pero lo que nunca se pregunta es si ella es la ideal para Parece ese hombre ideal. Entonces, podemos salir a buscar al príncipe azul, la mujer, o, o, y, a, a, a encontrarlo, sí, pero si vos no estás a la altura de eso, es que no lo vas a tener. Entonces, el prepararse es por dentro. Yo tengo una, una reflexión que es, ya se ha vuelto célebre, digamos, ¿no? el, que bueno. dice, eh, no recibimos algo cuando lo necesitamos sino cuando estamos preparados para recibirlo. Entonces, nosotros vamos detrás de la necesidad, y a partir de ella nos volvemos mendigos. Ya necesito a alguien, es como si tuviera que andar rezándole a no sé quién, para, para que conseguir. por favor... Exactamente. En cambio, cuando uno se prepara internamente para estar a la altura de eso, es que eso te aparece, se manifiesta, porque se vuelve un deseo sincero y profundo. Pero eso se logra a través de un laburo interno. El trabajo, el trabajo no hay fortale. otro, es la autoobservación. La autoobservación es es decir, bueno, ¿y quién soy? Y yo pienso esto, hay un momento en la vida en que hay que empezar a devolver lo que he prestado. Por ahí esto no es mío, por ahí esto es, por ahí yo no pienso que hay que casarse este, virgen en el matrimonio, por decirte algo, en, en otros tiempos, ¿entiende? Y vos decís, por ahí yo no pienso eso, por ahí yo pienso que el amor va guiándonos y... Entonces ahí empezás a como tener esas diferencias con lo cultural, ¿no? Y a esto se le llama rebeldía, ¿no? Y, y cuando lo pones en el plano de liberación se le llama revolución. Pero todo eso es no. interno. Es cuestionamiento interno. Es decir, ¿estoy de verdad de acuerdo con esto o no? Por ahí no. Y confiar en, en, en el camino de uno. El amor. Hablaba del amor y él tiene una mega frase que yo la amo. Que eh, es, el, norte es el, amor. el norte es el amor. El norte es el amor. El norte es el amor recuerde esto cuando se sienta perdido me dice morir a tiempo porque uno los estados todos los estados tienen argumentos para convencernos si yo estoy mal yo voy a tener todas las razones para pensar que es por tu culpa y está justificado que yo esté mal porque vos sos así porque vos hiciste esto pero eso es lo que nos hace vivir eh, determinadas vivencias digamos, ¿no? si uno lo cambia de plano si uno lo lleva a otro plano y se sale del plano de la razón para ir al plano de la verdad hay algo que esta con su accionar esta persona me está diciendo hay algo que está descubriendo en mí está bien, esa persona pasa mucho en los matrimonios ¿no? y bueno, vos empezaste primero porque me gritaste sí, pero lo que yo me tengo que cuestionar no es que vos empezaste primero ¿eh? y por qué yo la seguí porque si yo me quedo en el plano de la razón es que vos la empezaste y yo tengo razón o sea, bueno, que... la pregunta es ¿y yo por qué la seguí? Como que el aprendizaje estaría hasta en lo diario, hasta en lo más tonto. y No mico. hay momento donde no haya ¡Ey! aprendizaje. No hay momento si uno lo quiere. Y esto aprender. es un aprendizaje. Exactamente. Para los tres. Para los cuatro. Mira, una vez fui a dar, me acuerdo, una primera charla a un colegio y mi amigo y maestro sobre el que estoy escribiendo el cuarto libro, que es eh, tan fascinante y me tiene loco ese libro, eh, me dice, nos sentamos a charlar que yo, hablamos de que había dado la primera charla y me dice, ¿cómo te observaste? Y me quedó muy grabado esa pregunta. No es como observaste, sino cómo te observaste. Como una auto-observación. Te fuiste, volviste, conectaste, no conectaste. Y ahí no hay nada que sea aburrido ya. ¿eh? Ahí deja de buscar ya afuera, porque es que todo se vuelve absolutamente entretenido. Todo es entretenido. Es como la magia de la vida, viste que, sí, que sí. nos pasan cosas. ¿Y cómo nacen eh, tus libros, los relatos de tu vida? ¿Cómo nace? ¿Cómo...? De dónde, no trae, ¿De dónde? ¿De dónde? De cómo, de, no? Claro. Mira, Despertar en la Tierra, que es mi primer libro, surge de la urgencia más urgente que puede tener un ser humano, que es decir, bueno, eh, a ver, ¿qué onda con Dios y qué onda con la muerte? Si no resuelvo esto, no puedo. No, no, cualquier cosa que haga va a ser una torpeza. Porque somos ciegos en medio de la noche diciendo es para allá. Entonces, ¿qué onda con Dios? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es? ¿Qué es Dios? Entonces despertar en la tierra es la búsqueda casi te diría pacíficamente desesperada y urgente de alguien que dice, bueno, si yo tengo estas preguntas, alguien me las tiene que contestar. Porque si existe la pregunta, es porque existe la respuesta. Y en esa dimensión me metí. Cuando, se, cuando empecé a escribirlo, me di cuenta y, y no hay momentos para escribir ¿eh? de hecho yo lo pongo en el prólogo diciendo dejándome decidir entre escribir mi primer libro o conseguir dinero para mañana literal, ¿eh? o sea, ¿qué comemos mañana? y yo escribiendo el libro con mi hija enfrente me acuerdo. entonces no hay un momento es cuando es el momento porque nosotros siempre buscamos el momento ideal el momento ideal es siempre pero te tiene que nacer de adentro porque uno no toma decisiones las decisiones nos toman lo que uno puede hacer es seguirlas o no seguidas o no es decir, yo podría haber no seguido esa decisión interna por decir no, no me puedo ocupar ahora de escribir un libro porque tengo que ver que lo voy a comer a mi familia mañana sin embargo seguido todo o lo hacer todo yo ¿sí? sigo esa pasión porque no tengo es por ignorancia, no tengo otro lenguaje con el que manejarme del mismo modo que mi referencia es la paz yo digo que, que mi guía es la paz porque esa es la única a la que no puedo engañar si no tengo un talento extraordinario para autoengañarme cómo estás bien y te cuento y todo pero la paz no la puedo engañar entonces uno tiene que tener ciertas referencias verdaderas para ver si uno anda perdido o uno se está verseando porque el precio que pagan manipuladores es que se termina manipulando a sí mismo ¿se entiende? como todos somos grandes manipuladores porque todos somos grandes esquizofrénicos porque todos estamos en la ambigüedad porque todos estamos totalmente locos es muy lógico que nosotros nos autoengañemos Entonces tenemos que tener una referencia ¿Para dónde voy? Bueno, si te encantó esa chica, ¿eh? es esa chica. Después te tendrás que enfrentar a tus miedos si me da bola, no me da dará... Bueno, pero esos son tus miedos. Pero tenés en claro cuál es la que te gustó. Entonces, hay, eh, la, la, la, el deseo profundo, la pasión se manifiestan en la vida. ¿Qué quiero hacer? Muchas veces... Yo me acuerdo en la secundaria hicieron un test. como lo deben seguir haciendo? Un test vocacional. Y me acuerdo que solamente tres sabíamos lo que íbamos a hacer con mucha naturalidad. El resto estaba viendo que que yo decía, ¿cómo no saben lo que quieren, lo que les gusta hacer? Para mí no era lo mismo ser abogado, ingeniero, esto o actor, no era lo mismo, era obvio lo que yo quería hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? Aquello que tenía muchas ganas de hacer. Pero estamos confundidos en el plano cual. Sí, pero no sé si esta profesión tal cosa. O sea, cuando metemos la cabeza, ahí asesinamos la pasión. La Y ahí asesinamos nuestro camino. Cuando vos decís, él dice, siempre, estamos subidos a la mente y no conectamos, no estamos conectados. Estamos mudados con, con, a la cabeza. Corazón. Claro, estamos mudados a la cabeza. Entonces ahí tenemos que verla. La cabeza es la casa del vecino. Yo le llamo la casa del vecino. Es nuestro, hogar, nuestro hogar es acá. Nosotros cada vez que nos vamos de viaje a algún lugar, esto, esto nos ha pasado a todos. Nosotros cada vez que nos vamos de viaje a algún lugar, por más hermoso que la estemos pasando, en algún momento queremos volver a casa. ¿verdad? sí, sí entonces como nosotros nos vamos a la cabeza a vivir la experiencia del vecino le llamo yo si el vecino es copado porque más o menos nos tiraron una buena información bueno si tiene mala onda porque dice uy, qué mal esto y qué mal otro es una pesadilla entonces en algún momento nosotros queremos volver a casa volvemos por tomar por conciencia o por dolor la vida no, no nos sé. va volviendo porque nosotros tenemos que volver al que somos no al que no somos el juego es perder, ¿no? Pero el juego también es volver. Mm. Sí. Esto se me cruzó una imagen, recién ¿no? cuando vas al mar y te sentás solo en el mar y tenés esa plena conciencia de vos mismo, que es por un segundo, Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Es como exacto. que es ese estado. Algo pasa que, pasa. Exacto. Donde uno, don uno demás es parte de ese todo, no está separado viendo, sino que uno esto, decimos, decís, ah, acá hay algo raro. Pero Porque... es una fracción de segundos, ¿viste que? Claro se senta sobre el mar y esta conexión que dura lo que dura mira, hay, ¿Sí? hay, una, hay, hay como hay como varios estadios, digamos, ¿no? uno es el de adentro de la cancha mm. que es cuando lo jugamos al partido totalmente con nuestras convicciones y no tenemos un observador de nuestros actos entonces todo es para afuera todo es miro de acá para allá mm. por lo tanto, como no soy consciente de mis acciones tampoco soy consciente de las reacciones por lo tanto, cuando el otro me ladra yo no, tengo, no tuve registro de que ladré antes entonces ahí empieza todo el lío del ser humano en la relación acción y reacción claro, porque yo al no ver mi acción no veo la reacción después está el plano, por así llamarlo, de la tribuna que es donde yo estoy observándome como juego y digo, che, disculpame acá es donde uno empieza a decir che, disculpame que me fui al carajo, viste, con esto te dije mal o tal cosa ahí empieza otro plano también interesante porque uno dice lo que piensa pero lo dice mal entonces puedo a pedir disculpas, y yo decía, pero le pido disculpas, pero sigo pensando lo mismo. Entonces después la cambié, dije, te pido disculpas por la forma, no por lo que te dije. Lo que te dije lo sigo pensando, la forma espantosa. ¿viste? Entonces uno va encontrándose con pequeños estadios, y después detrás de ese que está en la tribuna, y que está en la cancha, está el que observa a ese que está en la tribuna, y, que... y si vas más atrás... El del mar, ¿no? Está Dios, mm. que somos nosotros. Entonces... Cuando vos ya dejas de estar mirando para afuera, sino que sos parte de esa totalidad, ahí empezás a ver que tenés algo que ver con lo que te pasa en la vida. Que no es que las cosas pasen y yo soy una víctima. A ver, como mucha gente dice, hay que aceptar como plano máximo. El aceptar solo como plano máximo, que es la evidencia de decir acepto por ignorancia, no alcanza porque no tengo el aceptar solo no me da registro de mis actos. Es aceptar... Yo tengo una casi como un lema sería esta altura que es, recién cuando se acepta que lo que sucede es perfecto, empieza el cambio es decir, qué es perfecto para mi evolución ¿por qué? porque si yo solo acepto, yo también, se seguro otra religión más, acepto que la religión lo dice así, acepto que esto pasa así sí, porque no va a pasar así, me conformo ah. pero no me hago cargo de yo como creador de eso, entonces lo voy a volver a vivir y lo voy a aceptar sí y aceptación es básico, por ignorancia tenemos que decir, obvio que acepto si sí, no entiendo nada, que voy a discutir. Pero el tema es que además lo estoy creando yo. La primera charla que diste fueron alumnos, me dijiste. Sí, un colegio. Bueno, ¿cómo te tomaron los alumnos? ¿Qué viste en ellos? El corazón cuando habla, no hay otro corazón que no lo pueda entender. Yo estoy hablando esto y vos me estás entendiendo. Y la gente está entendiendo perfecto. Aunque sepan que es un lenguaje... Por ahí hasta lejano, porque cuando se te presentan cosas te resulta lejano, ¿viste? Hay el amor, amar a todo el mundo, qué lindo, sí, pero está allá, ¿viste? Porque nosotros somos seres emocionales, entonces está muy lindo cuando, ¿viste? Estoy allá arriba, pero cuando, cuando no estoy allá arriba, ningún amor. Entonces yo sé que son cosas difíciles porque hay una tentación muy grande de que cuando uno conecta con la verdad y la ve, hay una tentación a decir, yo ya vivo esto. Entonces vos vas a escuchar un montón de gente que leyó un libro, hizo un curso, sí, sí, sí, hizo sí, sí, algo, sí, sí. y ya saben, ya, ya está. Yo lo que les digo es, no, lo que acabas de ver es la luz al final del camino, ahora te falta todo el recorrido para que lo que viste y lo que, y lo que vivís esté en la misma frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, esto es un trabajo, el único trabajo de la vida es este. Todo lo demás es el escenario donde nos experimentamos. Cuando vos crees... El trabajo, lo que tengas que hacer... ¿sí? Esta autoobservación de fui a hacer una entrevista y cómo me observé, eh, me animé, no me animé, me enfrenté a mis miedos, este empieza a ser el juego. Ya o sea, no lo que estoy haciendo ahí. Lo que estoy haciendo ahí es el lugar donde voy a jugar, es el escenario. La, la gente pasa a ser los personajes donde yo me, me puedo ver. Pero si no, ¿cómo me veo? Si no es a través del otro, ¿cómo me conozco? ¿Cómo, sé? ¿Cómo sabría yo, cómo reaccionaría si alguien me insulta, si no hay nadie que me insulte? no podría conocerme este es el juego el juego es conocernos es volver y cada situación que se presenta sería un aprendizaje de lo que sea aunque sea la más tonta o todo patito, cruel en este mismo instante es te corto para decir esto o no te dejo terminar o no ah ok hablo un poquito más o un poquito menos todo es el tema es que esto se tiene que volver divertido porque si no se vuelve una tortura pero, pero en un principio es como, uy, ¿no? Porque todo está todo está al revés de como, de como uno lo aprendió. Bueno, ¿Y vos vas preparado en una charla eh, con jóvenes, una charla con gente ya mayor, o sí. es la misma? <ríe> Mi hija me dice una cosa muy interesante, me dice, papá es increíble, dice, porque papá le habla igual a alguien de 70 o a alguien de 5 años. Yo considero que este lenguaje es un lenguaje universal de las almas y que lo entiende absolutamente todo el mundo es más los chicos más aún mucho más porque porque han olvidado menos están menos intoxicados son más puros entonces ellos están mucho más cerquita de la verdad por eso hay que escucharlos muchos a los chicos porque nos enfrentan a nuestros miedos pero nuestros miedos en definitiva no hablan, nos hablan de lo que fue nuestra experiencia nosotros cuando queremos dar consejos ¿cómo vamos a dar consejos si no sabemos quiénes somos? no sabemos para qué vino el otro, no sabemos nada los consejos los podemos ahorrar y las experiencias, claro que son son así y son, podríamos decir, es el camino no, esa es mi experiencia, ¿por qué? porque todo lo que yo creí lo viví, porque lo creé y lo viví, pero de pronto viene alguien que te dice todo al revés, que hay que hacerlo de otra manera entonces a ese alguien que lo hace todo de otra manera le funciona, ¿por qué? porque cree en eso, entonces lo crea entonces, no podemos dar consejos desde nuestra experiencia, porque nosotros la creímos a esa experiencia. Por ahí vos agarrás, mira, pasa mucho con ponerle los negocios, alguien te ofrece un negocio. Sí, pero por ahí vos crees en el negocio ese, yo no. Entonces tu consejo para mí no me va, porque yo no lo creo. No lo tengo en mi ADN. Entonces podemos dar un consejo hermoso, pero es que al otro no le llega su... Sí, este, no, hace... no le hace vibrar. Entonces, cada uno tiene que encontrar su propia forma. Como depende también de quién lo mira, desde dónde. De, de, como es que decís vos siempre: cosas. Eh, No entendemos nada, yo no entiendo lo que vos me decís. Como es, claro. Ah, ¿eso que es? Porque le digo a morir a tiempo: ¿Usted entiende lo que digo? digo? Porque nunca estoy seguro. Si cuando yo hablo, el otro me entiende. Y de, de, si cuando el otro habla, yo lo entiendo. <risa> que eso sería aplicado para la pareja a todo. En Morir a tiempo, él habla. Hay una parte del libro que a mí me interesó. Sobremanera en su momento, que hablas de la pareja, ¿no? de ver al otro, de cómo ver al otro. Cuéntame un poquito de eso. Y a ver. Complique, ¿no? Pero bueno. no, no me complicaste, no pero tengo que enfocar en lo que me estás diciendo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parte? Porque te Uno no ve al otro realidad. como es en realidad. Bueno, la pareja es el espejo más grande que nosotros tenemos, nuestros padres son los espejos más grandes que tenemos para vernos, sé es decir. Eh, están ahí con una paciencia extraordinaria para ver si todas esas cositas muy chiquitas que el verdulero no lo ve porque yo al verdulero sabe que le meto una sonrisa y le digo ¿cómo estás Luisito? y lo maté entonces podemos engañar a todo el mundo en un primer impacto en un ratito que charlemos soy divino, no te puedo explicar Carlos pero a ver si conviví conmigo a ver si me bancas entonces, cuando uno convive, y este es el salto de la convivencia, vos ya empezás a tener enfrente a alguien que empieza a conocer tus zonas oscuras. Y el amor empieza a crecer porque esa persona, además, se banca tus zonas oscuras. Entonces pasás al plano del agradecimiento. Cuando vos te autodescubrís y decís... Porque la idea nuestra es que el otro es el afortunado por estar con uno. Pero cuando vos empezás a verte decís... Che, no es nada fácil estar conmigo, ¿no? Y después decís... Sí, gracias porque, por bancarme, ¿eh? Y acá empieza el plano del agradecimiento, a que la otra persona te banca aún así como sos. Es como trascender el vínculo, desde otro lado. Son todos, pacto, son todos pactos de alma, ¿no? Nosotros tenemos que ver que las almas están, yo digo, las almas están en complicidad aún en el desacuerdo. Eh, la otra persona hace algo que nos enfrenta a nuestros propios límites. ¿Y qué pasa? Que como no es el carnicero, ni el verdulero, ni el de la plaza, ni no sé qué, ya me duele. Y por si no entendiste, te mando hijitos, te mando hijos, para que no puedas renunciar tan fácil a, a verte, ¿viste? Entonces, en la medida que el vínculo, que el amor es más profundo, te exige, te obliga a no poder escaparte, porque el precio es muy caro. En cambio, cuando no nos queremos enfrentar, no nos casamos, no tenemos hijos, no hacemos un montón de cosas... Porque nos da pánico vernos, porque tememos que si nos descubren no nos van a querer. La famosa aprobación. ¿Y ¿Cómo llegamos a salir de eso? Mira, al principio entendiendo que esto, yo digo, no corro más porque... Ya que esto no termina nunca, no corro más. O sea, no hay un lugar a donde llegar. Lo que hay es un camino entretenedísimo en este proceso donde uno se va haciendo un otro como como en un proceso de microcirugía espiritual, le llamo yo, ¿no? Es decir, eh, eh, nosotros somos, este, eh, el alma es lo que nosotros somos, es ¿eh? cuando uno dice, ¿qué es el alma? ¿Vos sos el alma? ¿Vos sos tu alma? ¿Yo soy mi alma? El alma es lo que somos nosotros, con todo nuestro ADN, con toda nuestra carga genética de vidas y de vidas, ¿se entiende? Entonces, esa alma que es lo que somos nosotros está eh, bloqueada, está eh, en eh, eh, como es Enca encaparazonada. Sería... Absurda. Sí, ahí, sí. De... Eh, Un encaparazón todo eso, ¿no? Que todos uh -huh. nuestro, nuestros límites, nuestras cabezas y que sé ¿sí, yo, nuestro cuerpo, pensar que somos nuestro cuerpo. No, yo me recuerdo, salía y me era mucho más importante. Con Patito decimos una cosa. <risa> La primera vez que me hice una entrevista, digo, eh, patito, espera que me, eh, me tengo que poner lindo, porque lo de... primero está lindo, después el resto no importa, me decían, patito, <risa> sos de los míos. Porque hay una tentación a, a, a identificarse con el cuerpo, pero hay algo interesante, el cuerpo va envejeciendo, y si te identificaste con el cuerpo la vas a pasar mal. Y bueno, entonces nos identificamos con lo que pensamos, si sí, hay un detalle, empezamos a olvidarnos de las cosas. La mente empieza a deteriorarse, pero además lo que pienso ya no es lo que pensaba ayer, por lo tanto lo que pienso hoy... No va a ser lo que piense mañana. O sea que, ¿qué estoy pensando? ¿Quién soy? Algo que seguramente no voy a hacer Entonces ya empezás a sospechar de lo, de lo que pensás. Claro. Te empezás a identificarte con ese espíritu que sería un observador de nosotros mismos y decís, ah, acá hay otra cosa que es mucho más interesante que ni envejece, que es atemporal. Y ahí, ahí empieza ese proceso de... de vernos, Las palabras vernos. ¿Y cómo se ve Jorge Schubert? Bueno, tengo materias interesantísimas a trabajar, eh, yo me veo en el momento más interesante de mi vida, el más interesante por lejos, yo no cambio este momento de mi vida por mis 20 años, ni por mis 30 años, ni nada, salvo que me dieras esta lectura de la vida a los 20 años ¿no? pero no, no, no sería lo mismo Digamos, sí. no, sería absurdo porque no es así porque además entonces viviría otras experiencias qué sé yo. Eh, yo hoy siento una ¿Viste, ¿viste en el truco? el ancho de espada Sí. bueno conectar con este lenguaje es tener el ancho de espada que no significa que siempre lo use ¿Se entiende? Pero en algún lugar sé que lo tengo. Sé que hay un lugar a donde volver, donde todo aquello que parece un problema es mentira. Entonces, cuando vos tenés un lugar a donde volver, te animás a salir. Te animás a meterte en, en conflictos, te, meter, te animás a meterte en lo que sea, porque sabés que en algún momento vas a poder volver y Acaso. todo eso se va a desintegrar porque es mentira. Cuando vos no tenés esta referencia, este lugar a donde volver, eso te lo tomás en serio. Entonces, lo que sufrís solamente lo sufrís y lo padeces, pero no tenés un observador un observador de eso que te dice: Bueno, estoy jugando a experimentar todas estas emociones, pero yo no soy eso. Cuando no tenés ese refugio, no puedes sentir esa paz anterior. Hay gente que se suicida por esto. ¿no? Las crisis. Sí, claro. y además, donde doblas mal, empezás a hacer como el jueguito: ¿Cómo es el tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk, tuk que cae todo? El, el dominó. el es, que Siempre pienso, el otro lado se ¿no? me está colando me Porque uno agarra un camino. ¿viste? Y el, el camino emocional es muy fuerte porque nosotros somos seres emocionales. Y cuando la emoción manda, agarrate. Ahora que dijiste suicidio, ¿no? Digo, ¿y la muerte. La muerte no existe. La muerte es... Eh, yo nunca hablo por creencia, ¿eh? yo hablo por experiencia, por vivencia. Yo me metí en la muerte y sé lo que es la muerte. Y, la, y, y cambié el plano, hice todo, todo el proceso la muerte no existe eh, la muerte es salirse de la ilusión del cuerpo y de, y de la mente y, y cuando se entran en la muerte, cuando se pasa la muerte se entra a un estado de conciencia pura ¿qué significa esto? que uno sabe exactamente cómo es pero también sabe exactamente cómo uno lo hizo entonces, por ahí, me doy cuenta que justo cuando vos necesitabas un abrazo, yo te pego un grito. Eso es el infierno. No sabes cómo volver a pedir perdón. Decís, eh, disculpame. Eso genera después la reencarnación. Tratar de volver a hacer bien todo aquello que uno vio que es el error. Qué fuerte la verdad. De sí. Entonces, hay que llegar a la muerte en paz. Porque no es que... Pasó, te lo encontrás allá, pero además, una cosa que descubrí con el tema de la muerte, es que la enfermedad es una bendición, porque te permite saldar las cuentas antes de partir. Porque hasta que no rozamos la muerte, vivimos en la pavada absoluta, dándole importancia a cosas que no la tienen. Estamos incomunicados con nuestra parte amorosa. Cuando se te presenta la muerte, que puede ser por conciencia, a mí se me presentó por conciencia, por decisión absoluta y total. Pero hay gente que se representa por otra por razón, por enfermedad, por el... enfermedad, <ríe> Cuando vos entras en contacto con la muerte y le sacas el velo, empezás a ver la vida. Y empezás a ver que lo único verdaderamente que vale la pena es el amor. Y que el infierno no es más que esa distancia que hay entre el como uno lo hizo, o, co o como uno lo, lo, lo podría haber hecho y como uno lo hizo. Uno tiene la referencia del 10%. Y también tenés la referencia del 6, que es como lo hicimos. Esa distancia entre el 6 y el 10, ese es el infierno. Ahora, si uno llega preparado, porque uno entiende que esto es un juego, que uno vino a errarle, que uno vino a, a, además a hacer lo que hizo, porque para el otro también era importante que uno obrara así. Es decir, si uno empieza a entrar en contacto con estas verdades, llegas preparado, no es una sorpresa. La gente dice, ay, me quiero morir de un paro cardíaco. Y yo les digo, no tengo ni idea de lo que estás diciendo. No tenés ni idea, porque eso es escaparse de la vida. Pero te espera la muerte allá, ¿eh? que es la vida, en un estado de conciencia pura. Entonces, no, moriste de un paro cardíaco si tenés todas tus deudas, tus deudas saldadas. Moriste en paz y tranquilo si ya arreglaste todo. Pero creer que nos vamos a escapar de nosotros mismos, porque hay algo que es fascinante, no existe nunca nadie afuera que sea un dedo acusador. Es nuestro propio estado de conciencia. Esto cualquiera lo va a poder reconocer, cuando el día anterior hizo algo, y al otro día, ya cuando la cabeza te deja de dar argumentos, que bajaste un poquito, yo le llamo en la vigilia, a la mañana, y te encontrás con vos y con tu conciencia y te querés matar por lo que hiciste el día anterior, que eso es tomar conciencia, que empieza ese arrepentimiento de que querés volver el tiempo atrás y no sabes cómo hacer para que lo que pasó no hubiera pasado, si eso vos no lo volvés a aprendizaje, pues, de no, diablo puro eso. Claro, porque no, no hay que no castigarte por eso exacto, ahora, si nosotros no tomamos conciencia acá de las cosas que hacemos es que con esa conciencia nos vamos a encontrar entonces yo le digo a la gente no se den muy duro claro, no, no se den muy duro porque también hicimos cosas maravillosas, es decir, lo importante es integrar esa zona oscura con la luz pero si no lo fuiste haciendo acá esa sorpresa te puede llevar un muy buen tiempo con una angustia que no se la regalo a nadie y, y yo no he matado a nadie no he roto poquitos ¿Paquita la rompiste? ¿Entiendes? O sea, no he hecho, no he hecho barbaridades como para claro. decir, ah, pero es que ahí se te presenta todo. ¿La religión? La religión es algo a trascender. Son límites que nosotros nos, nos ponemos, que tienen como núcleo el amor, pero interpretado por cada quien y eh, desarrollado en este planeta con sus propios límites. Por ejemplo,. Los límites de la Iglesia Católica o la base de la Iglesia Católica, que es la que yo más conozco, es culpa, castigo, sacrificio. Entonces, somos culpables de algo. No sé de qué, pero somos culpables de algo. Del pecado. Y ¿De somos... Pecado? Sí, después lo hablamos eso porque tiene un sentido. No es que parten de algo que es mentira. Nosotros no. somos todos ángeles caídos. Es decir, en algún momento nos bajamos del paraíso a ver... Pero esto es que lo observe la gente solamente. ¿eh? Cuando estamos en el paraíso, no lo bancamos más... Nos agarra el ego personal, me lo pongo a mí mismo y ahí me salí del paraíso. Cuando, entro, cuando, cuando creo más en la mentira que en la verdad, cuando le doy más bola al miedo que al, que al, que al amor, es decir, ahí nos caemos del paraíso. Nosotros somos todos ángeles caídos que, que estamos acá, ¿no es cierto? Y hemos, hemos caído a, a, a esto, digamos. A la tierra. <risa> ponle. Y hemos caído, ponerle a la tierra. ¿En qué estábamos? Nos doblamos y nos fuimos. Sí, yo cuando, doblamos no, cuando y doblo fuimos. no vuelvo. Le digo, la padre. religión. a ah, la religión. Entonces, culpa. Somos culpables de algo. ¿Sí? Hay que cambiar la palabra culpa por responsables. Sí, somos responsables. Nosotros lo hemos decidido. Pero la culpa te estanca. Entonces, como somos culpables de algo, y en cualquier momento castigo. En cualquier es momento... Sacrificio. No, no. En ah, cualquier momento castigo. castigo. En cualquier momento nos parte un rayo, en cualquier momento le pasa algo a nuestros hijos, en cualquier momento algo, porque si soy culpable, hay un castigo. ¿Se entiende? No hay una experiencia, un aprendizaje, no, hay castigo. Como hay un castigo, la manera de que ese castigo no suceda es el sacrificio. Aunque obre como no quiero, pero si tengo que obrar bien, si pasa alguien por mi casa, aunque yo no tenga ganas, le voy a dar algo de comer para no quedar claro. culpable. Es decir, todo para ir tapando la culpa que tenemos. Y sin comprender de verdad no, el proceso, no, sin no. pensar. No tenemos ni idea por qué hacemos eso, pero para que no nos llegue ese, ese rayo que nos va a partir la cabeza, hacemos sacrificios. Lo otro sería responsables, cambiándolo de plano, no, hacernos responsables, tener la experiencia, el aprendizaje y como consecuencia de la liberación. Que la liberación significa, aprendí, ahora voy a hacer de tal manera. Quizás, digo, las religiones tengo para ordenarnos en determinados, en masa sería, ¿no? Exactamente, algo así. Y después sí, tomar de esa religión sí. y poder pensar y comprender de verdad lo que estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Una vez escuché a alguien... Pero si no seríamos como ovejitas descarriadas. Descarriadas, ¿no? porque si nosotros no tenemos límites, es mucho enero... para nosotros. Los límites los necesitamos, porque si no es como... O sea, se nos expande todo mal, no, sabemos, no, sab, no sabríamos qué hacer. Y no podríamos tener la experiencia que necesitamos ver, chequear, mirar con lupa, digamos, ¿no? O sea, ah, nos saldríamos que tiempo. vos hablabas en alguno de tus libros, que los leí todos, de la fe, de la certeza. ¿Qué es la fe? No, Yo que el límite de la fe es la certeza. Ahí está. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es saber que Dios existe. Una cosa es creer Ojo. que es por acá y otra cosa es saber. Lo importante de esto lo más importante de esto es que lo que uno descubre es el camino es decir, el camino es por acá el camino es por, es, es por el lado de la conciencia de la responsabilidad absoluta por el lado del amor, es por acá a partir de ahí somos nosotros en el camino bueno, yo a veces lo tartamudeo a veces ando como borracho y a veces soy un atleta pero esto es lo que a mí me hace ver cómo voy yo en el camino pero yo no puedo adaptar el camino a mí no hay situaciones donde yo diga, sí, pero en este caso, no. El camino es el camino. La verdad es la verdad. La luz es la luz. ¿Se entiende? No, no, no, no, no. El amor es el amor y, y, y, y, y esto que es, es. Ahora, a partir de ahí, bueno, que yo me encuentre con mis propios límites, porque cuando vos me hiciste algo, yo no tenga la capacidad de amarte, aún habiéndome clavado una puñalada, me encuentro con mi propio límite. Pero al final de todo, yo digo, tengo una frase que dice, eh, saber que... Eh, saber que... Sí. si hay algo que no soporto es saber que para sanarme voy a tener... Que, voy a tener que terminar amándote eh, pero estaba en relación a alguien que uno... viste que siente así sí, sí? La, la. no, saber que encima te voy a tener que terminar amándote es como mucho, ¿no? y ahí sanás y ahí tenés otro también pero es que... Sanar, ¿no? es, es que no hay nada que uno pueda... no hay emoción, no hay sentimiento que uno pueda tener hacia otro que no sea de uno es decir, si yo te odio, ¿de quién es esa energía? Mira qué trabajito tenemos, Carlos, ¿eh? Bastante. <risa> o no, Carlos, si yo sí, te odio, sí, sí, sí. ¿de quién es esa energía si no es mía? Y a partir de esa energía y esa vibración, qué maravilloso voy a poder crear. Imposible. O sea, yo digo, nada es bueno o malo, trae consecuencias. No es una cuestión de... de hay que ser así, porque sé como quieras. Pero, pero tenés consecu tenemos consecuencias por lo que hacemos, desde el lugar que los hacemos. Mm. Si la intención no es verdadera, no, no, no, no, es una planta que no va a crecer. Entonces va a pensar que todo el mundo está en un complot mío para joder. No, flaco, no hiciste tu parte. ¿De, ¿De vas a ser responsable, las? en definitiva. De ser responsable. 100% lo tenemos que hacer responsable. De lo que nos guste, no. Yo tengo, digo, para que nadie se asuste... Yo me tengo que encontrar con monstruos todos los días. Yo me tengo que encontrar con mi demonio todos los días. Ah, la gente se debe preguntar, Jorge, se enoja? Cada vez menos por una cuestión de que ya vas alimentando menos todos los argumentos que te llevan al enojo. ¿Se entiende? O sea, si yo parto de que vos me hiciste algo y te mando a carajo dos minutos, ¿viste? Pero después vuelvo. ¿Entendés? Otra vez el volver. Otra o vez o volver. Voy. Si vos no, no tenés esa referencia, seguís alimentando. Sí, porque el otro, y te juntás con el de al lado para tal cosa. Sí, porque el otro, porque el otro, porque el otro. Claro, esa carga, como se va una En algún momento, o te, te vuelve enfermedad, o tenés que pelearte con alguien. Porque eso es una vibración negativa, que es tuya, ¿de quién va a ser? ¿Y los miedos? Bueno, los miedos es eso. Los miedos es. Eh, el, el miedo es no animarme a algo. Lo que hablamos hoy del auto, por ejemplo. Y en el punto último es, no animarme a, a ser el dueño de mi creación. Porque si yo me tengo que hacer el dueño de mi creación, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿qué estoy creando? ¿Qué barbaridades estoy creando? ¿Estoy creando políticos corruptos, gente que mata? estoy creando ¿Qué cosas estoy haciendo? Entonces, no queremos. Y pasan situaciones feas y todos no queremos. Porque... Porque negamos nuestra parte oscura. Si nosotros la, la incorporamos a esa parte oscura, la ponemos, podemos decir... Che, esto no tiene más sentido que vida. De hecho, nosotros estamos acá. ¿No es cierto? No, no elegimos ser barra brava de un, de un equipo de fútbol. Tampoco elegimos estar viviendo en Suecia de tal manera. Por ahí no lo soportaríamos. Tampoco decidimos nacer en, en África y que nos corran los dios, por poner una sí, cosa, ¿no? Obvio. Vivimos en la que vivimos. Con las cositas... Bueno, hemos creado cosas lindas también, ¿sí? Tenemos gente hermosa al lado. Eh, o sea, hemos creado cosas lindas y también creamos cosas que no son tan lindas. Hay otro que crea cosas espantosas directamente, que la vida es un caos y es todo mal, y está todo mal, y, y está todo pésimo, solo y miedo, miedo. Y hay gente que ya directamente no necesita... Un día Patito, no sé si te la Patito, estábamos hablando ella con los perros, que si soy un perro, y que todos los perros, vamos y adoro a los perros, tengo tres perros, otro hijito más, entonces digo Pato, yo estoy seguro que vos todos los días debes ver algún perro sufriendo. Ay sí me dice, obvio, yo no veo perros sufriendo, en mi realidad no hay perros sufriendo, ¿se entiende? Porque yo no creo perro sufriendo. Es que yo pareciera que lo que. Lo, obviamente. Lo estaba creando era permanente, pero obviamente, porque pero eso. Permanente encontrarme bichitos sufriendo, veterinario Pero es que papa. le da un sentido a tu vida, pato. Claro. Te volvés la madre claro, Teresa sí, cada no. vez que ves un no. perro sufriendo. Pero vos lo estás claro. criando al perro. Vos lo estás haciendo sufrir al perro. Pero escucha. <risa> bueno, eso es lo que tiene Schubert, ¿no? El tema de la espiritualidad con el humor. <risa> que yo siempre lo digo, que la espiritualidad no tiene que ser seria. Por ponerle un título, un no, rótulo, ¿no? ¿no? Ni, seria ir, ni, eh? ni seria ni solo luz. Exacto. luz. Ni seria ni solo todo bien, todo bien. No, que todo bien si estoy yo en el medio. No puede estar todo bien. Si estoy yo en el medio, no puede estar todo bien. Si yo soy complicado, ¿cómo va a estar todo bien? Yo quiero que las cosas sean de una manera, me empaco con que sean de una manera y me de, peleo con él. ¿Cómo va a estar todo bien? El imponderable, no puede pasar cualquier cosa y uno piensa que sí. todo lo controla. Pero bueno. Interesante, lo fascinante es ver que esa película en la que estamos cada uno, porque vos estás en tu película, Carlos. Él está en su película, vos estás en tu película, yo estoy en mi película. Esto que yo estoy viendo acá, ¿qué es? Acá hay una pantalla donde ustedes son mi película. Y lo que yo estoy proyectando acá es mi película. Entonces ya no es el tema no es la pantalla, sino el uh -huh. proyector. ¿Qué libro te costó más? El que estoy escribiendo ahora. ¿Sí? Sí. Contanos Que por... ya entré a un, plano, a un plano donde yo le decía a la Anita, a mi hija, le decía, con este libro si no es me ilumino. Y ella después de un tiempo me dice, pobre papá, no se iluminó. <risa> <Estás> enloquecido. <risa> papá, no se iluminó. Este... Despertar en la Tierra lo escribí en tres meses y medio. Eso fue... Eso fue... Lanzarlo, vino de algún lado. Sí, sí. Mis libros me trascienden todos. ¿eh? Mis libros son pero infinitamente más elevados que yo, más interesantes que yo. Eh, yo digo, eh, eh, digamos, eh, escribí un hijo y me salió un padre, digamos. no ¿A qué hora tengo que, que seguir? Son mis referencias, eh, son extraordinarios y digo con el descaro total de quien sabe que eh, son, son mis guías. no. no Morir a tiempo, despertar en la tierra es la búsqueda de Dios y que me digan quién soy y qué hago acá. A despertar en la tierra lo, lo referenciaron con Germán Gés, con el Priscilanito. Ese plano tiene, ese nivel tiene despertar en la tierra. Es una, ¿qué se llama? una joya del cielo. Eso. Morir a tiempo es con la muerte. Bueno, qué onda. Yo cuando el título es ya es fuerte, sí, no. morir sí. a tiempo. Y te lo devorás y lo leí yo. Ha pasado cosas con morir a tiempo, bueno, ella de hecho es una de las encantadas con morir a tiempo y fanática de morir a tiempo. Con morir a tiempo pasado una cosa que, que yo nunca he visto que es que la gente, muchos casos, ¿eh? que la gente lo lee tres veces seguidas. sí he visto que hay gente que lo lee, que lee un libro tres o cuatro veces en su vida, pero tres veces seguidas de corrido, yo nunca lo había visto. Bueno, pasa eso, porque donde terminás, no, no podés crear, porque donde empieza termina, si se quiere. Entonces volvés, ¿viste? Y cuando volvés otra vez haces todo el recorrido de otra manera. Y después entonces ya tenés esas dos miradas que las querés, bueno, pasan cosas increíbles. Y otro punto de vista, son todas experiencias que yo he ido viviendo, donde la reflexión me ha visitado. Yo no he hecho ningún esfuerzo para recordar determinadas experiencias. Y yo cuando recuerdo una experiencia, no la recuerdo como una anécdota determinada, sino porque esa experiencia me trajo un mensaje. Esos, esa, esos, esos ejemplos ¿viste? que vos pones para que lo sintetizan todo de algún modo, ¿no? Y a lo largo de la vida se me fueron recuperando y recolectando, digamos, tantos, tantos, tantos de esas cosas. Bueno, es un libro, otro punto de vista que entras de una manera, salís totalmente de otra, nunca más vas a ver la vida igual. Y vas a darte cuenta que encontraste exactamente todo lo que querías estar buscando, que es la otra mirada ante situaciones en las que te reconoces total y absolutamente desde vivencias en serio, ya sea de mí como protagonista o de cosas que he visto. Mm. Entonces, desde, desde mi observador sobre determinadas situaciones. Eh, así que son los tres libros, yo me puedo morir totalmente, como quien dice, que dejaste en la tierra? ¿Cuál fue tu pincelada? ¿Viste? Porque los hijos, sí, no te voy a decir son una pincelada, pero son un regalo antes que nada. Porque los hijos nos despiertan ese amor incondicional que nosotros desconocemos. Entonces, en principio los hijos son un regalo, y nosotros no hacemos nada por los hijos, o sea, yo nunca vi una mamá tejiéndole los deditos al hijo, nada, la naturaleza lo va haciendo, todo se va haciendo, esto es una bendición. Pero hay algo que tiene que ver con la misión de uno, con algo que uno viene a entregar acá y... El día de mañana, a mí como actor, dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar de mí como actor? ¿Quién se va a acordar de vos, de vos y de nosotros? ¿Se entiende? Estos libros sí. Mis libros van a quedar como un, como una, un testimonio del cielo, siempre. ¿Te tenés que inspirar para escribir? No puedo hacerlo de otra manera porque todo lo que yo tengo para decir sí es muy tonto. Yo tengo las preguntas. Lo más interesante mío que yo pongo en el libro son las preguntas que es las que harías vos, las que haría ella, las que haría cualquiera que es, explícame esto porque no entiendo pero todo lo que tiene que ver con el saber que sigue siendo uno es conectado con ese plano por eso yo digo, la sabiduría no es una cuestión de algo, no le pertenece a nadie porque mira, yo tengo esta imagen de que nosotros estamos acá en el planeta tierra, ¿no es cierto? y tenemos nubes hay nubes ok, ese es nuestro techo, así estamos nosotros si nosotros hacemos así y vamos subiendo y atravesamos esas nubes y vemos lo que vemos es lo mismo que vio Jesús, lo mismo que vio Sócrates, lo mismo que vio Buda, lo mismo que vio Gandhi. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene una preferencia. La verdad es la verdad. El tema es uno conectar con el plano de la verdad y esto sí es una decisión porque cuando conectas con el plano de la verdad con el, lo, lo primero horrible que te encontrás es con vos. sí, sí con el monstruo toma la decisión de ver o no sí, o sí. me quedo acá haciendo sí, la sí, nada no saben para dónde ¿no? <ríe> la lala estamos la tiempo y me voy a dormir corramos corramos claro es un camino más interesante sí para y en para el, el nuevo libro tiene nombre eh, el nuevo libro son sí todavía no voy a dar el título bien porque no, no eso no es no más tanto. sobre si sí resiste el paso del libro no el paso del tiempo libre libro pero el, son dos libros, si se quiere uno, que es el libro y adentro tiene otro libro, que es el, que va, eh, eh, que es el mismo título pero que tiene, cada uno tiene su propio libro que se llama Si quiero que sea mi vida ¿no? y cada, cada personaje tiene su libro con su foto en la tapa ¿no? este, y es la historia de un matrimonio que después de veintipico de años como, como cosa así, letra grande, ¿no? que Después de veintipico de años se separa, por supuesto, no quieren verse, entonces están, se enojan, se encuentran con sus propias cosas, ¿no? porque también uno de la, uno las parejas las conoce cuando se separa, ¿no? cuando está juntos. Qué feo, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ellos no, no, no, se, no se pueden encontrar, como pasa con todas las parejas, entran en ese estado de. Entonces sucede que en el ahora, hace, hace un año atrás se separan y no quieren ni verse, pero en el ahora están como novios nuevos. Entonces vos decís, ¿qué pasó en este año si acá no se querían ni Y acá están como novios nuevos, Ay, con esa mirada nueva. ¿Qué, qué pasó? Vacío. A partir de ahí, imagínate que todo el proceso de esto es una desintoxicación absoluta en el despertar de cada uno. Así que tenés para entretenerte. Hay que Ya lo creo. ¿Corker, van a seguir los libros? Y yo me voy enterando, ¿viste? Yo una de las cosas que ya no hago es planificar, porque nunca sé de mí quién planifica. Entonces ya no le doy una bola. Sí, lo que tengo la sensación es de que esto no para. Es un camino, no sé si de ida o de regreso, pero no para. Eh, las verdades no paran, en el sentido de que todo el tiempo vamos descubriendo diferentes planos de verdad, aún más y más y más y más. ¿Sí? Y cuando digo planos de verdad, no es, no es los planos de verdad, planos de verdad última es amor, unidad, uno, lo sabemos, el tema es que uno entra en contacto cada vez con planos de verdad, de conciencia, y eso hay que traducirlo, y hay que ponerlo en un lenguaje que en el plano tierra se pueda captar, no porque te ha leído 400 libros, sino porque tu alma lo lee y lo capta, ¿se entiende?, entonces, todo eso requiere de cada vez mayor simpleza, porque si no, no te va a entender nadie, nunca. Más arriba estás, menos, te, menos se te entiende, entre comillas, no, más adentro estás, menos cómo hacer. Así que, yo creo que van a haber, no sé yo calculo que van a haber más libros, y yo calculo que van a haber conferencias, y que van a haber es charlas, que y que van a ser. haber... Pero bueno, también yo me estoy preparando para dar ese salto porque no es fácil, mira, cuando vos decís todo lo que sucede es perfecto, viene el padre de una chica que la violaron y te dices, sí, hijo de puta, perfecto, ojalá te violen a tu hija, ¿entendés? Uh -huh. Entonces no es tan sencillo dar ese salto donde, donde de algún modo, bueno, incorporás todo verdaderamente en un plano donde vos también te haces cargo y responsable de eso y si lo querés crear o no, y, y eso es todo energía, ¿Viste? y a mí por ahí energéticamente me, me matás con un, con una mirada por ahí, ¿viste? Si yo no estoy, me, me descuidé un poquitito, te dejé el arco un poquito libre porque me descuidé y me hiciste, viste, cuatro goles. Ahora que nombraste las charlas, pasan cosas muy mágicas en las charlas tuyas, porque la gente puede interactuar con él y todo esto, esto de las sí. preguntas que por ahí uno no hace, eh, en las charlas se empiezan a, a interactuar con él y pasan cosas realmente como mágicas sí porque no estaban planeadas porque no porque salió es natural eh, y, porque la, y, porque, o... y porque la gente con, ¿no? conecta con su propia claro. la verdad porque de lo que se trata acá de lo que se trata en sí no es de que el otro encuentre determinadas cosas a partir de que yo se las digo acá el otro uh. tiene que volverse independiente de mí no dependiente se entiende acá lo que lo que lo que estamos haciendo es prendemos la luz para que cada uno vea lo que tiene que ver uh -huh. pero no, no una guía de decir tenés que hacer esto, sí, que el, maestro, esto. Es el gurú no no, Olvídate, no, no. no. Yo, yo, sí, yo además en lo personal eh, yo sería sumamente feliz si llegado el momento de, de morir no me siguiese nadie pero todos a través mío se siguiesen así mismo. Yo te voy a sí mismos yo te voy a romper no, la bola. No. ¿no? los temas que tocas en las charlas, bueno, las prepara, los preparás, cómo haces eso? Sí, un poco los preparo porque esto, como verás, es bueno, un gran lección, océano. Hay que ordenar. Hay que ordenar. Sí, claro. claro. sí, porque esto es un gran océano. Además, yo no. ¿Qué es esto? A veces me dicen sí, pero estudiaste. Es que no hay, no hay un título para esto. O sea, ¿dónde hay una universidad donde se estudie esto? entiende entiendes? Universidad de la sabiduría, no. No existe, no. no, esto de la búsqueda de la verdad no existe. Ni, ni siquiera es filosofía, ni siquiera es otra cosa. Yo lo llamo filosofía espiritual, eh, porque es la mirada filosófica de la vida, pero de la vida del espíritu. El re... O sea, filosofía espiritual le llamo. Eh, tengo que tener un, un, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de tal cosa. Y... Pero bueno, después es un océano donde podés ir a tantos lados, pues no termina nunca esto y, y aparte eso. las preguntas son así como que y las preguntas. van surgiendo y cada uno la... con su emoción ah, y con su cosa y cada uno le pone un techo dice sí todo esto es verdad pero excepto cuando te pasa esto no, las leyes son siempre verdad y son las que tienen excepciones son las reglas no las leyes las leyes no tienen excepciones Habrá que Habrá que ir al, a las a charlas. La charla, ¿sí? Obvio. Sí, ¿Vas a dar charlas próximamente? Lo, esto es eh, en cámara, lo estoy haciendo, lo estoy extorsionando. Me, está no, grabando, no, me, estás, eh. me estás motivando, incentivo. Te pido, por favor. ¿Cuándo? Eh, no, ni idea. Pero, bueno, pero, cuando la agenda de la vida me indique, la de me indique, pero no, no, por supuesto que, que, que las charlas las doy y, y donde la vida me va llevando, ahí voy. Bien. Eh, Muy bien. Eh, ¿qué te queda? ¿No? Desparto la tierra ahí va, Desparto la tierra murió tiempo y ahora ve todo desde otro punto de vista Muy porque nada, Perfect sin Schubert. palabras bueno, ¿eh? che, muchas gracias porque han hecho tú un viajecito para, para esta entrevista y, y se valora muchísimo y se agradece nosotros te vamos a invitar eh, a que vengas a, a General Arenales vale. este, ojalá y eh, vamos a hacer todo lo posible para que des una charla ¿Eh? Genial, eh, sería muy bueno para nosotros. Una de las charlas que doy es el sentido de las cosas que nos pasan, por ejemplo. Ahí está, eso, eso. El sentido de las cosas que nos pasan, porque nos pasan cosas y no tenemos ni idea de cuál es el sentido, ni por qué, ni para qué nos pasa. Bueno, sin anestesia lo digo. Sí, sí, sí, si si como comida? Comida? ¿Cómo bien. ¿Cómo bien? Un beso, eso. este. <risa> <risa> Otro punto de vista. <risa> Jorge, te, te vamos a invitar, te agradecemos esta hora que tuvimos charlando este, con vos y en tu casa, nos abriste la casa, así que muchas pero muchas gracias y es para nosotros un honor haber estado aquí y tener este, este programita, ¿eh? tenerlo y llevarlo a General Arenal. Así que muchas gracias y bueno. Despedite como vos quieras. Bueno, un abrazo así muy profundo a todo, a todo ser humano, a toda la gente que está en Arenales y los que vean el programa, síganse a ustedes, escuchen todos, síganse ustedes, siempre. Y bueno, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a, a compartirlo con nosotros, así que gracias. Patricia, gracias por ayudarme eh, en pues este metier. Eternamente será así. Sí, ya lo creo. Eh, Va a haber una ¿Toma? próxima. Por supuesto. ¿Eh? Dentro de un eh? poquito. Hoy creo. Hoy, ¿Eh? hoy, hoy, hoy, hoy mañana, bueno, bueno. eh, Se dan hasta luego entonces. Será sí, hasta luego y punto. Y aparte. Punto vamos. Genial.